Muy bien, señores, vamos en este momento a recibir eh, en una entrevista a Joel Morel. Joel Morel es delegado de la ASODEMO. ASODEMO es la Asociación de Empleados de la UAS, el recinto San Francisco, o el capítulo, ¿verdad? Aquí en San Francisco, porque es a nivel de toda la institución. Con él vamos a hablar acerca de los acuerdos que eh, se llegó entre autoridades de la UAS y la Asociación de Empleados Universitarios a que puso fin a un llamado a paro o a un paro que ya había iniciado ¿no? en el recinto UAS San Francisco. Así es que, eh, buenos días Joel, eh, gracias día, por, Joel. por visitarnos. Joel Morel con ustedes, señor. Eh. Cuéntanos qué pasó. Muy buenos días a todos y gracias por la invitación a este, su programa. Para que comprendan el caso, les estaré diciendo el por qué el paro, para sí. que entiendan la raíz del asunto. El paro se debió a tres razones fundamentales. Uno eran las adecuaciones. Adecuaciones es la reclasificación de los empleados que cobran en una función, pero ejercen otra. Esa le podrías mencionar el caso de una compañera de mayordomía que tiene 17, 17 años laborando en la UAS y en el 2018 eh, fue trasladada de mayordomía a la cafetería, pero hasta el tanto sigue recibiendo el sueldo de mayordomía. Oh. En eso también tenemos a un compañero que en el 2019, un cajero fue llevado al área de contabilidad. Él ejerce labores de un auxiliar de contabilidad, pero cobra como un, como un cajero. También tenemos el caso de compañeras que están nombradas en puestos de protocolo, pero que tienen eh, una carrera en psicología, con maestrías en psicología, y fueron llevados al área de admisiones para tratar con los estudiantes de nuevo ingreso, que ahí pueden hacer, desempeñar un mejor trabajo. Se buscó eso, que personas que tuvieran... Eh, la capacidad está en impuestos donde puedan rendir más. ¿Qué dice la dirección de la UAS, el, el director? Eh, el pasado junio, a petición de ASODEMU, se realizó un levantamiento de todos estos casos por el Departamento de Recursos Humanos de la sede central, que es que se encarga de esto. Hasta el momento no nos habían dado respuesta de qué sucedía con esos casos, si se habían aprobado o qué. Eh, procedimos de todas las formas institucionales con el director indagando qué sucede, qué sucede en todas las vías. También por eh, por Santo Domingo estuvimos indagando a lo que no estuvimos no tuvimos una respuesta, Francis. Y mire, eh, yo sentí cuando vi el movimiento, y qué bueno que tú lo expliques, que a la UAS y sobre todo Recinto San Francisco, con un hombre como Medina que ha estado preocupado por las situaciones. Que en momentos más críticos de la pandemia, donde todo lo que estaba era fijada la atención en que los colaboradores fueran parte de una solución, no de, de causar problemas, ustedes estuvieran también siendo parte de la de esa carga o esa situación a la UAS cuando lo que estaban los momentos era para eh, desarrollar un plan de, de levantar el ánimo en tiempo de pandemia. Y se vio, para mí, yo dije, pero no la, UAS, el momento propicio. la UAS no, no, no dejan descansar a la administración. ¿Tú ves? Sí, yo le entiendo. Entonces, en esa parte. no deja de tener un tiempo de crítica para eso, pero... ¿Entiendes tú que la UAS no ha sabido darle lo que se merece a sus empleados? Porque lo que he visto es que el que trabaja en la UAS está muy bien, pago. No necesariamente. No. No necesariamente, hay que ver la nómina para eso. Ya. Porque hay condiciones en la UAS, por ejemplo... Eh, en Perdón, la Perdón, da... el caso que tú mencionas ahí, para ver si, si va con la, la pregunta que hace Francis, de psicólogos y con psicólogos, maestrías exacto. que están en área de... Una física. persona que tiene una maestría, que puede aportar más y está aportando más en un puesto, que reciba una remuneración mucho menor al trabajo que está realizando, ¿es justo esto? Una persona que ya se ha superado, ha hecho una carrera, tiene una maestría, cobrando un salario inferior, pasa lo siguiente con los trabajadores de la UAS Recinto San Francisco. Llegar a la UASA a trabajar es lo que muchos anhelan, porque es un trabajo que te asegura una jubilación. Es un trabajo de permanencia. Sí. Y cuando te ofrecen la oportunidad de tú entrar, sea como conserje, tú vas a entrar. Que es el caso, por ejemplo, de la psicóloga. Ella inició siendo conserje. Qué bien. Luego es fue luego, luego que se graduó de psicóloga. de psicóloga, pasó al área de protocolo, eh, cuestiones de relaciones, pero luego ha seguido escalando y ha hecho maestrías. Ahora está en el área de admisiones, donde puede evalu evaluar. Es ¿Y sigue recibiendo el salario de...? Sigue recibiendo ah, no, el salario, es que eso, es lo, eso es lo que pasa. Si de, hace un sí, movimiento, sí, sí. pero sigue recibiendo un salario anterior. La persona, por ejemplo... En ese se justifica. Entonces Esos son los casos que estamos justificando. Yeah. No son promociones en sí, son adecuaciones, reclasificaciones, que reciban una remuneración acorde a los, al puesto que ellos están desempeñando Eso es lo que exigimos Joel, entonces con el, el paro eh, De 48 horas La docencia inicia, el, el, inicia en el 13 El, 13, el sí. lunes que viene lunes. Inician las docencias eh, Supuestamente presencial Será semi, se, se semi Porque los laboratorios son presenciales Práctica laboratorio Y las teorías son virtuales Pero no entiendo, porque un día se ve una información de que serán físicas Otro día que serán virtuales no se, eh, Los laboratorios prácticas, son presenciales y las clases Todas teóricas... Todas las teorías van a ser virtuales. virtuales. Uh -huh. Sí, Así es. Ah, las teorías bueno, son virtuales. Entonces, partiendo de eso, la, el paro que ustedes van a iniciar es que los profesores no den clase a nivel virtual. No, no, no, no. no. o es El la parte paro de no tiene que ver con la docencia. Sí, sí, perdón, me confundí. Es a nivel administrativo. A nivel es, administrativo. Para, ¿Para cuándo está eh, pautado? Chaba, pues, yo lo ya, porque se lo fue lo levantado. Verdad. Y cabe destacar algo, eh, acorde a eso. Nosotros porque venimos del movimiento estudiantil, yo fui delegado estudiantil ante el consejo directivo de la UAS, el, eh, mi compañero Ariel, suplente, también dirigente de un grupo estudiantil, entendimos que los hijos de Machepa no pueden pagar por culpa de las autoridades o por reivindicaciones administrativas. Estábamos en un proceso de nuevo ingreso, en el proceso que los nuevos estudiantes ingresan a la institución y dimos... Una flexibilidad con el departamento de admisiones y con caja, para que ningún estudiante quede fuera de la universidad. Cuestión de que se reciben muchos ataques, que en la UAS no quieren trabajar, que en la UAS luchan por no trabajar o cualquier cosa de esa No, nosotros estamos luchando con conciencia. Nosotros no podemos lacerar a la materia prima de la universidad, que son los estudiantes. Y por eso permitimos esta flexibilidad de horarios para que esos dos departamentos trabajaran y ningún estudiante quedara afuera. Entonces, ya partiendo del levantamiento eh, del paro que ustedes tenían, o sea, ¿qué sigue? Bien, eh, nosotros le dimos un compás de espera a las autoridades, nos reunimos con el director. ¿Cuándo se reunieron? Nos reunimos en primera parte, donde nos planteó al gremio, el domingo, un domingo, que no tenemos descanso, domingo a las 5 de la tarde estábamos reunidos para buscarle una solución, porque nosotros, yo no gano nada con tener algo parado, yo gano algo teniendo una solución para los empleados, para eso fue que me eligieron, para que los represente y luche por ellos, no tenemos descanso en cuanto a eso. El director nos hizo las propuestas, que demos un compás de espera para él solucionar las problemáticas, ayer mismo pasando la asamblea, se dirigió a Santo Domingo, para resolver eso y que a final de mes quede resuelto. Ahora bien... Joel, según tengo entendido, con el perdón tuyo, sí. eh, al momento en que ustedes anunciaron el paro, ya había una propuesta de la rectora directamente aprobada por ella. Lo único que faltaba era pulirla, en el sentido uh -huh. de que tú sabes... En la UASA hay varios organismos que tienen que tomar cartas en asuntos, sí. cual, que no es simplemente que la rectora diga esto es lo que va y se haga, no, sino no. que tiene que pasar por un proceso. Que esas propuestas que ustedes hicieron estaban en ese momento cuando ustedes anunciaron el paro, es correcto? Como dije al principio, se hizo un levantamiento en junio en cuanto a ese proceso, pero no tuvimos respuesta de las autoridades, puede haber una decisión. Pero si nosotros buscamos una respuesta y no se nos da la respuesta, es como que no han trabajado, porque no nos si no pasan la información. No nos pasan la información, no nos dan algo concreto, pero, nosotros tenemos que responder. No hubo a la, ahí a la, una actitud a del gremio de adelantarse un poco a lo que ya se había hecho, porque es lo que digo. o sea, No se tiene estoy esto, hablando de una información que yo tengo. No, hay que usar los mecanismos correspondientes, correspondientes en esta vía del director. Si el director no nos podía decir una información... Lo que nos había dicho fue que la rectora había tenía listo el levantamiento, sí. pero que lo había pasado a un segundo ¿Tú conoces claro? la UAS? ¿Tú, al, tú, algo... tú, ¿Tú te precias de conocer la UAS muy bien? No, al 100%, pero hay no, vamos. No, tú no conoces la UAS 100%. ¿Sabes por qué? Porque en ¿Por la UAS eso que tú estás diciendo no se puede hacer. Y cuando terminemos esto yo te voy a explicar por qué. <risa> Tenemos ese hablado ahí. ¿Eh? <risa> Usted sabe que hay muchas yo, cosas, muchas cosas yo estoy que... En desde que era, eh, tú, estoy en la UAD de que tú eras ni siquiera un suspiro. Exacto, muchachos. Yo estoy en la UAD del 92. Para o sea, de, destacar el, el motivo de tu se, entrevista yo, yo acá, a, a, estudiar, a estudiar en la en Entonces, la eh, me gustaría destacar la información. Yo te pregunté, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Bien. Que sí. es de interés, me imagino? Que esta es la parte más importante. Bien. Eh, como dije se le, a, se le va a dar el compás de espera que lleguen las adecuaciones y porque no solo, solamente estamos peleando por adecuaciones estamos peleando por el pago de los días feriados del departamento de seguridad que ellos tienen que, que elaborar el, el recinto no se puede quedar solo el día primero de mayo usted no se imagina cuántos eh, servidores ya que hicimos un viaje a, de regocijo me dijeron yo quiero ir pero no puedo porque me toca trabajar y esos días según el código de, de laboral hay que remunerarlos no se le estaba pagando esos días por un mal trámite que se había hecho, según expresó la encargada de Recursos Humanos, Nuris Bastardo. Pero también estamos peleando por el pase a carrera administrativa de dos compañeros. En la UAS se daba la situación de que se entraba como ocasional. Uh -huh. Ocasionales que reciben un sueldo me, antes que el mínimo, se podría decir, y no tienen ningún disfrute. No tienen ningún beneficio. No beneficio esos, a, esos años, con el tiempo, son reconocidos y, y le cuentan al aval para jubilación. Para pasar a la carrera administrativa se tiene que tener una X edad. Los compañeros entraron como ocasionales, pero cuando fueron contratados, sobrepasaban la edad límite para pasar a la carrera administrativa. Imagínese un señor de ornato, eh, Andrés Fermín, nuestro querido cabo, que él sepa, él, en la pandemia, en el apogeo de la pandemia, él estaba metido en el recinto porque él decía que el, el recinto no se puede dejar caer. Y él estaba limpiando el recinto, podando los árboles, y uno diciéndole vaya a su casa, vaya a su casa, y él no quería. Él quería estar sirviendo a la universidad. Ese señor tiene 17 años laborando en la UAS y todavía no ha podido ser pasado a la carrera administrativa. Cuando él no pueda trabajar, ¿qué va a suceder con él? luego de dedicar su vida a la UAS sí, y el verdad. empeño y esfuerzo que pone. Esos son casos que tocan el corazón y por lo que nosotros peleamos. Por eso fueron sí, es. las causas del paro de labores administrativas. Pero yo quiero reconocer en, en ASODEMO la decisión de levantar el paro producto de ese acuerdo con el, eh, con el director, porque realmente es una posición bastante eh, juiciosa. Claro. La universidad... Necesita de gente comprometida como Cabo, por ejemplo. Eh, gente comprometida como tú, que está defendiendo los intereses de los empleados. Pero que piensen también primero en que la universidad tiene que mantenerse por encima de cualquier discusión eso, eso, eso problema que podamos tener entre nosotros. Así que te felicito por esa posición. ¿Alguna pregunta, joven? Distinguida. Eh, una, una pregunta que me gustaría uh -huh. hacerle a Joel es como ASODEMU. Sí. El cumplimiento, eh, ustedes como gremio abogan por la defensa eh, de, de todos sus, de quienes pertenecen allá. De, en, no, también en la hay la que ver que cumplan sus deberes. Ahí es que a voy. Hay que ver que cumplan sus Ahí deberes. Ahí es que voy. El cumplimiento de los horarios, el servicio a los estudiantes. Sí. Eh, a veces se dan ciertos impases. Sí, eso... Entonces. ¿esa parte sería buena también trabajarla eh, desde el punto de vista de la organización con sus asociados? Sí, mira en cuanto a eso, porque se da mucho el caso. Por eso eh, todo, Todas las semanas eh, hay supervisores de área que se me acercan, mira, o los mismos empleados, he tenido problemas tal a tal con tal persona, yo voy y hablo con su supervisor y veo cuál es la situación, porque yo no puedo confiar solamente en una parte, tengo que escuchar las dos versiones. Y llegar, ¿cuál es la veracidad del asunto? Pero una eh, cosa, eh, eh, a mí me, me preocupa algo. Para terminar sí, con Carolina. Bien, yo les digo algo a los supervisores. Que ellos que cumplan su trabajo tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Si su deber es reportar a un empleado porque está incumpliendo, hágalo. Porque yo no voy a justificar faltas de nadie. Usted tiene que cumplir. Tiene que cumplir con sus deberes. Tú le lo enfrentas es, así. Exacto. eso se los digo claro. Si usted te está incumpliendo, tú tienes que arreglar tu falta. Y si un supervisor tiene que reportarlo, bueno, es su deber. Si él no lo reporta, está incumpliendo y está apoyando eso. Okay. Mira, yo lo que te quería preguntar es eh, eh, observarte. Sí. Que ustedes plantean de un conserje para entrar a carrera. Eh, la, la... No, conserje no. De, es, es? Es, eh, le mencioné el caso de Cabo, uh -huh. que es un auxiliar de... De ornato. De ornato. Sí. El tema con la carrera tiene un carácter de profesionalización y experiencia del cargo. Sí. Y no sé si hay clasificación porque así como no pueden entrar a carrera, por ejemplo, el director. No, es un cargo electivo. Es un cargo electivo. Hay otros cargos que son, que no, me parece que la UAS no tiene que... Debes ajustarse a la ley de carrera sí. que debe de asumir que hay cargos que no son eh, admisibles a la carrera, porque requiere de una especie de evaluación, examen, examen sí. porque tú tienes que, que calificar. claro Y muchas veces tú quererle fijar en un tanto la seguridad de su empleo en base a carrera, quizá ese cargo... ¿No está dentro de la, de la, de la admisión de carrera? Eh, en esa parte sí está dentro de la admisión de la carrera. Ahí se piden que tienen que tener menos de 54 años de edad okay. y tener dos evaluaciones. Una persona que tiene 17 años trabajando, pero en esos casos se da en el departamento de orientación que se, y otros departamentos afines ya, pero en la sede recursos humanos, donde tú tienes que tomar exámenes para tú calificar. No todo el mundo puede ir a un departamento de orientación donde tú vas a trabajar temas psicológicos con los estudiantes y hay, que, y hay que ver tu nivel de preparación. Pero en este caso es un auxiliar de ornato, persona que recorta árboles, no amerita ningún examen, es el empleo bien de su trabajo. Que realice el trabajo. Que no como tendría que ir a concurso. No, una? no hay que ir a un concurso. Bueno, ya esa okay. parte ahí es? no está dentro de la, la pues una, que es la mezclatura que da la. En ese mismo orden, Joel, una pregunta. La eh, ley de carrera. La ley, la, la UA tiene su propia carrera administrativa, así como tiene una carrera docente. Sí, tiene o, están, están los reglamentos. O por el contrario, ustedes están dentro de la carrera administrativa del Estado dominicano. ¿Cómo, cómo funciona? Existe un reglamento que es una mezcla. Mm. Eh, tomas la, la, las, las leyes, las uh -huh. reglas del Código Laboral uh -huh. de la República Pero también incorpora las propias ya. Por lo tanto, porque tenemos el tema de, de evaluaciones Del el pase a carrera También de las promociones Que hay una resolución que dice que un empleado No puede recibir dos promociones durante una gestión Esto para proteger la guase la política mm. Que una sola persona se ha nombrado varias veces eh. Sí, usted, usted comprende eso, que sí, se ha promovido sí, sí, sí, sí, en esa te, parte, te para asegurar perfectamente. ahí. Perfectamente. yo el bien. que tienes tú para decirle eh, a, a, a los... Eh, a la universidad y a los afectados y a quienes ustedes buscan defender? Eh, y al bien. pueblo de San Francisco de Macorís porque la UAS... Eh, es del pueblo, y, la UAS, sí, es del es pueblo. De, es bien. de todos nosotros. Al pueblo franco-macorizano tengo para decirle que a Sodemu no estará en contra del retroceso de la UAS, ni que se de que los estudiantes se vean afectados porque nosotros venimos de ahí y son la materia prima los estudiantes van a reinar por encima de todo en la UAS, en la parte administrativa y a las autoridades eh, les damos su compás de espera, de buena fe y les recordamos que incumplidos los acuerdos, que el plazo llega hasta fin de mes iniciaríamos otro proceso de lucha comenzaríamos de nuevo la lucha para seguir exigiendo porque no es algo que yo puedo eh, dejar pasar por alto Que me dijeron dame un tiempo Y el tiempo van tres meses y no me dan respuesta Debemos de cumplir Cumplir los compromisos acatados Bueno, muchísimas gracias Bien, gracias, muchas gracias A Joel Morel, delegado de ASODEMU Que ha venido a hablarnos Acerca de los acuerdos Preliminares, vamos a decir Que se llegó con las autoridades de la UAP Para levantar el paro Que habían iniciado Así si es que gracias a Joel por estar con nosotros ya.